Ok. Bueno, pues aquí estamos. Muy buenos días. Eh, aquí estoy con Natalia Calderón y hoy queremos hablar de algo que para mí ha sido realmente interesantísimo y muy novedoso, como era constelar, conocí las constelaciones familiares, pero que no sabía que se podía constelar un negocio, un proyecto, un emprendimiento. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Marco, muy bien, muchas gracias por invitarme. Fantástico. Pues eh, para aquella gente que no te conozca, aunque aquí quedarán los datos todos del perfil para que puedan visitar un poquito, ¿quién es Natalia? Y cuéntanos un poquito de tu background. Natalia, Natalia yo me defino como mamá y emprendedora. Perfecto. <ríe> y llevo pues ahora, en 2022, ahora hace 10 años que llevo emprendiendo mis propios negocios, el primero de ellos. Fracasé al año y poquito de tenerlo en marcha monté mis propias bebidas, fracasé con una deuda de 100.000 euros y bueno, eso me cambió mucho la vida porque no me esperaba ese fracaso empresarial, aún así me reinventé y me metí en el mundo eh, online. Eh, y bueno, pues hice varios e-commerce, varias tiendas online hasta que al final me, me, se me fue bastante bien porque empecé a hacer público, empecé a moverlo es decir, entendí ¿no? un poco la estructura de los negocios digitales el marketing, las redes sociales y a razón de toda esa experiencia que yo había tenido, yo daba muchas charlas para contar un poco ¿no? cómo yo había tenido un negocio, cómo había fracasado cómo me había levantado y de ahí surgió Mujeres Emprendedoras Online para poder ayudar a todas esas mujeres que igual que yo, pues bueno pues quieren emprender su negocio, poder contarle pues bueno, pues un poquito mi experiencia y Mujeres Vendoras Online nació con este enfoque más de marketing y de ojos digitales y desde hace un año para acá pues bueno, está como en, en proceso ¿no? ha hecho como un cambio eh, y ahora hacemos eh, cosas, tocamos diferentes herramientas enfocadas al autoconocimiento de la mujer ya no tanto a nivel de estrategia de marketing digital que eso ya se quedó atrás, sino ahora un poquito más el tema del autoconocimiento porque también yo al ser mamá bueno, pues también he podido un poco eh, indagar un poquito más en mí. Mi peque, bueno, pues a los ocho meses empezó con problemas de salud muy pequeñito. Yo estuve un poco a trancas y abarrancas con mi emprendimiento, con mi negocio y gracias a las constelaciones, bueno, pues yo lo que hice fue un poco ordenar, no sanar, ver dónde estaba el origen, qué le estaba pasando a mi hijo, ya que los médicos tradicionales, pues, pues no me daban mucha solución más que o pastillas así ver qué pasa o nada o no o a sea, esa no tiene mucha más solución y gracias a las constelaciones pues a mí me, me dio mucha luz me dio mucha vida ¿no? como yo digo el poder ver el poder entender gracias a dios poco madera ni sé que ahora está bien de momento está está sano ya no hemos vuelto a lo que teníamos antes que estábamos que estábamos cada mes en el hospital cada luego se convirtió cada dos semanas o esa fue un poco locura y como las constelaciones me cambiaron mi vida a nivel personal y también profesional porque yo aquí vi un potencial muy grande que no estaba visto y que a mí me ayudó uh -huh. mucho a ordenar también mi negocio. Entonces, bueno, pues por eso me dedico ahora a hacer constelaciones del negocio, porque bajo mi experiencia personal me han ayudado mucho y luego lo he llevado al mundo profesional, que es lo que yo hago en ¿no? el tema de los emprendimientos. Eh, fantástico. Fíjate, esta entrevista la subiremos a LinkedIn, entre otras plataformas, y para aquí quizá dentro de esta plataforma quizá haya personas que esto le pueda sonar el tema de las constelaciones, quizá un poco a hierbas, por decir algo, o, o de bueno, esto que si hace no, la gente no por este que... sí. exactamente que esto que es, pero no es más que poner al servicio la física cuántica, ¿no? y, y bueno, todo este tipo de energías. ¿no? Para una persona que no conozca, que no sepa lo que es una constelación, ¿habría alguna manera de simplificar esa explicación? ¿Cómo? Sí, una constelación es una herramienta de autoconocimiento. Es muy mm. potente y muy reveladora porque en una sesión, que dura una hora o hora y media, depende un poco, depende del tamaño también del, del negocio en este caso, eh, en claro. una sesión, en una única sesión, luego puedes hacer muchísimas más, ¿vale? Pero en una sesión puedes ver los bloqueos inconscientes. Que te están impidiendo tener el negocio que tú quieres o que tú deseas. ¿Qué pasa? Que, pues, oye, pues quiero tener más clientes, pero, jolín, es que, no sé, mi producto es muy bueno, pero no me vienen clientes. O mi producto antes se vendía mucho y ahora de repente, no sé qué ha pasado, que ya está dejando de venderse. O quiero abrir un nuevo mercado, ¿no? ese tipo de cosas que, bueno, pues, que es muy común, ¿no? en, en los negocios porque tú mismo haces todo lo posible tu negocio debería de crecer pero no sabes por qué no está creciendo no pues todo eso uh -huh. se ve en la constelación del negocio porque lo que se hace es ver no a través un poco del campo cuántico no vamos a ir viendo un poquito qué es lo que pasa es decir vamos a hacer consciente esa parte inconsciente que tienes tú vale porque al final sabes todos somos uno y ahí bueno pues hay una energía superior que es la que tiene esa información simplemente con esta herramienta lo que hacemos es acceder hace información inconsciente, para que tú veas realmente qué es lo que está pasando en tu empresa, dónde está el bloqueo, dónde está ese desorden, y lo que hacemos es colocarlo todo con las leyes sistémicas, ¿vale? que son tres leyes sistémicas, ley de pertenencia, ley de jerarquía y ley de orden. ¿vale? Jerarquía, porque es un negocio y todo tiene una jerarquía, pues el jefe, los productos, eh, la, la marca, los clientes, ¿vale? si hay pues una sabes. jerarquía. Luego hay una pertenencia, que esto es también una de las leyes que siempre se suele como, aparte también la de jerarquía, pero la de pertenencia también es como una de las que se suelen como, mmm, como que está como más bloqueada, como que siempre sí. hay un poco más de desorden. ¿no? La ley de pertenencia es que todos pertenecen a ese sistema, todos pertenecen a esa empresa. Y cuando una persona no se siente valorada en esa empresa y no se le da su lugar, ahí uh -huh. es donde también existe uno de los bloqueos. ¿Vale? Es que no me valoras, es que yo hago mucho pero me pagas poco, o es que yo doy mucho por ti y yo no recibo nada de la empresa, ese tipo de quejas, ¿vale? Va un poquito por ahí por esa ley de pertenencia y luego la ley de orden, ¿vale? Pues que todo tiene un orden, todo es pertenece al sistema, todo tiene una jerarquía y bueno, pues todo tiene que seguir un orden para que pueda fluir y puedas crecer y pueda pues brillar tu negocio. Entiendo entonces. con esas leyes, es como uh -huh. que todo el negocio está preparado ¿vale? para poder fluir. O sea, todo va a fluir mucho mejor porque está como todo ordenado. Entiendo entonces, y en base a la experiencia que yo he vivido contigo, es, por ejemplo, tanto. Se puede aplicar si tienes varios proyectos y a lo mejor tú tienes una corazonada, tú tienes una intuición que esto me gusta más, esto me gusta menos, pero el marketing me dice esto, mi mentor me dice aquellas otras. Sí, que, es muy, que es muy común, pues no tenemos tantos frentes abiertos y, y es, eh, hay tantas opciones eh, a la hora de eh, iniciar un proyecto, un negocio. Desde diseñar Bayer buyer persona hasta cambiar el producto, se puede aplicar a esa metodología, se puede aplicar también a trato entre personas a personas cuando tienen un bloqueo, si entiendo bien la segunda ley sistémica eh, que decías. Y Eso es. eh, también a, a planes de futuro, ¿no? a decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu misión o cuál es tu visión? Pues ya que esa parte que se trabaja de una manera más eh, digamos más baja a la tierra misión va, visión valores pues desde la intuición no sería encontrar tu misión valor eh, desde la intuición, por ejemplo, podría ser una buena definición. Sí, se puede hacer una constelación, ¿vale? Un poquito para ver realmente, ¿no? Un poquito, pues, eh, cuál es tu misión o tu propósito de día, ¿no? Un poquito hacia dónde te quieres dirigir a nivel un poco también laboral. Luego también, eh, si tienes una idea de negocio, también se puede hacer una constelación para ver qué manera es la mejor de poder sacarla, dónde tienes que cambiar algunas cositas. Porque lo bueno de las constelaciones es que además de que te da una imagen real de negocio y, y te dice dónde están o en qué partes. O en, o en qué parte, porque puede haber uno o varios bloqueos ¿no? que estén impidiendo que el negocio funcione, además se te da como, unas, eh, como una solución, o sea, como unas pautas. Es decir, no solamente vas a ser consciente de lo que está pasando, sino que vas a tener... Tampoco es un plan de acción Porque tampoco hay sota, y rey Pero vas a poder ver Qué es lo que debes de mejorar en tu negocio Si eso que se ve en la constelación Y esas pautas que se te dan Porque tú lo estás viendo No es que yo te las des Que tú lo vas a ver vale Porque lo bonito de la constelación Es que al final yo simplemente voy guiando Es decir, es la persona Es la que tiene toda la información Simplemente yo le ayudo A poder ser consciente de, de todo ello Cuando luego esas pautas Luego tú las sigues Cuando notas ese gran cambio en el negocio ¿Vale? ¿Por qué? Porque has ordenado sistémicamente todo, porque es lo que hemos visto en la constelación. Puede constelar una emprendedora, ¿vale? que es lo que también se dice ahora mucho, a emprendedoras, sí, sí, sí. emprendedores, empresarios, empresarias, ¿vale? gente con, bueno, que tiene ya empresas mucho más grandes, que tienen muchos trabajadores, tiene muchos departamentos, que venden en muchos países, es decir, da de igual el tamaño. Lo que sí que es verdad que una empresa con mayor tamaño Necesitaría hacer muchas más constelaciones para ir colocando todo en su sitio, ¿vale? Los departamentos, porque tiene como un poco más trabajo. A lo mejor la, el, el emprendedor o la emprendedora, pues bueno, en un par de constelaciones está como todo mucho más ordenado porque al final eh, tiene muchas ¿sabes? Es como es la, el emprendedor y su negocio, ¿vale? Y no hay mucho más. Entiendo. La gente que tenga una idea de negocio también puede constelarlo, esa idea de negocio. Eh, y también incluso trabajadores. Pues no sé, oye, pues yo estoy trabajando en una empresa y tengo un problema con mi compañera. Pues eh, de, de igual igual, ¿no? De compañero a compañero se puede hacer la constelación. Esa persona no puede constelar para mejorar a la empresa en la que trabaja. No le corresponde a ella. Sería mm. a nivel de jerarquía el jefe de la empresa o el, o el jefe de sección el que podría constelar por mejorar esa parte de la empresa. Pero si tienes un problema con tu compañero también podrías constelar a ver qué está pasando entre tu compañero y tú. Perfecto. Y aparte también se puede constelar individual o en grupo, ¿no? Sí, se puede hacer individual o en grupo, presencial o online depende vale, yo recomiendo <ríe> depende eh, de cuál es un poquito no pues el motivo no por el que tú quieres hacer la constelación pues yo recomiendo que sea eh, grupal o, o, o individual vale presencial o online al final bueno presencial o online igual si es algún tema más importante Sí que me gusta o me gusta más a lo mejor recomendar bueno, pues que sea presencial para poder verlo un poquito mejor y también grupal, si a lo mejor es mucho más necesario que sea más impactante el que esa persona que viene a constelar ¿no? o ese jefe o dueño de negocio pues pueda ver un poquito más porque no es lo mismo de las constelaciones, yo las hago con objetos, las hago con muñecos porque a mí me gusta, o sea, lo bueno de las constelaciones es que la persona es como que tocas un poco casi los cinco sentidos, ¿no? Porque la persona que viene a constelar, tú estás viendo, tú estás hablando, tú estás escuchando y tú estás tocando, ¿vale? El, el olfato no, pero bueno, ponemos un poquito de incienso. Si es presencial y ya tenemos los cinco Exacto. sentidos en marcha, ¿vale? Eso es lo bueno. Entonces, al ser presencial, grupal, en vez de ser tú el que estás haciendo cosas con, ¿no? como una especie de juego conmigo, ¿Cómo? con objetos o con muñecos... Estás o sea, viendo a las personas, claro, la presencial grupal, estás viendo a las personas cómo son ellos los que están haciendo ¿no? toda la constelación. Entonces, es como, wow, es como súper impactante. Pero también es verdad que también depende de qué persona no quiere hacerlo eh, o sea, con más gente, no, no quiere hacerlo grupal, prefiere hacerlo de manera individual, como algo un poquito más simple Entonces, cualquiera de las dos opciones le puede ayudar muchísimo a, a mejorar su negocio. Fantástico, Natalia. Yo creo realmente que está claro es poner al servicio del negocio, del emprendimiento, pues esas herramientas que en muchos otros casos, pues para ordenar temas familiares, para ordenar otras... Otras carencias, incluso la economía, en muchos casos se, se trabajan, es como que está un poquito más establecido, que para eso se puede constelar. Y por qué no constelar tu proyecto, tu idea, tanto seas emprendedor emprendedora, proyecto de negocio, de una empresa consolidada, en individual o en grupo, presencial o online. Claro, ¿cierto? eso es a nivel de estrategia, de objetivos, todos también todas las constelaciones también están para ello. Fantástico. Sí. ¿Qué, ¿Y cómo te, qué tendría que hacer una persona que esté viendo esto y que pibre y digo oye, pues de verdad me creo que puede ser interesante para mí? Pues me pueden contactar contacta, a través contacta. de, de las redes sociales, que es Mujeres Emprendedoras uh -huh. Online, que es la marca mía, o a nivel, o sea, también de la página web www.mujeresemprendedorasonline.com Ahí tienen uh -huh. toda la información, me pueden mandar un mensaje privado si lo desean o lo que fuera, cualquier cosa para poder... Comentar si quieren ver si esto es para mí o cómo lo enfocamos, lo que sea, se puede hacer, sé que, que me contacten a través de las redes sociales o de la página web Mujeres Emprendedoras Online. Exacto. Y si son hombres, y si son hombres emprendedores <risa> y si les ha vibrado el mensaje, hombres empresarios también sin duda pueden escribir. Es lógico que. que... Nos dirijamos a un nicho en el que nos sentimos, bueno, que escogemos, digamos, directamente, pues además tú tienes esa formación en marketing y sabemos que siempre es más, más fácil llegar cuando el, el, digamos, el camino es más eh, directo, pero que a mí me ha hecho la constelación y me aporta mucha claridad y es por eso que eh, creamos este espacio para compartir eh, este conocimiento. Bueno, pues sin más, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Natalia. Aquí abajo del vídeo pondremos eh, tus, tus direcciones, tus datos de contacto y, y, bueno, como digo, animar a cualquier persona que le vive, o por lo menos que tenga curiosidad, si tiene curiosidad en todo esto, pues que contacte porque mm, de verdad que, que es muy clarificador y, y una herramienta más. ¿Vale? Gracias, Muchas gracias, Marco. Nos vemos pronto. Chao.